Saludos, ya estamos aquí en Pictures on Games de nuevo Y en esta ocasión vamos a simplemente A observar nuestra ciudad Como ha crecido bastante Ya estamos en la edad de la pólvora Bueno, ya, está en, ya estamos en la edad de la pólvora desde hace rato sí, Este video de hecho fue grabado en el marzo este, Pues aquí vemos Como tenemos ya el nivel del mortero nivel 4 El torre de cañón nivel 3 Tenemos torres nivel 7 Y reducto nivel 1 Que es el primer la primera aparición del reducto que son precisamente esas torres eh, pues en forma de hongo son precisamente para destruir las tropas más que nada los soldados a pie que esos es como que los que vemos ahorita mismo aquí tenemos para pues donar y para recibir tropas en este caso ya tengo tropas donadas al máximo tenemos el Tag Mahal en mi caso que eh, y al Notre Dame que son, y también al, ahí vemos a la, hasta las, los jardines colgantes que son las tres, las tres maravillas que yo he construido lo estoy este, intentando eh, pues mover, modificar de manera que quede un poquito mejor también tenemos el, el editor de la ciudad que dicho sea de paso no deben confundir con el editor de guerra hay dos, hay dos aquí en el, en el cual voy a hacer más énfasis en otro video eh, en cómo se debe de poner una ciudad eh, una, una editor, una ciudad de guerra, mejor dicho que es totalmente diferente al menos en las en, en las repercusiones de recursos económicos no necesitas, en una base de guerra no necesitas ponerle este los caminos no necesitas ponerle envíos de oro como estoy poniendo aquí no necesitas poner las las... Eh, no necesitas conectar ni siquiera los recursos con, la, con, el, con el centro urbano. Este es un editor... Ahí está, ustedes ven aquí arriba, dice ciudad. Y al lado dice base de guerra. Es prácticamente eh, lo mismo en el sentido de que tú puedes acomodar se, de manera semejante la ciudad. Pero debido a que no necesitas conectar la, las redes eh, de caminos para recoger oro con los diferentes eh, Con las diferentes estructuras Prácticamente puedes incluso evitar poner los caminos si quieres Y eso te da chance Eso te da chance a que tengas una mejor colocación de murallas y tus defensas Pero bueno, en eso, eso vamos a hablar más adelante para que ustedes lo puedan visualizar y entender mejor en este caso, nada más estoy pues mostrándoles mi ciudad, de cómo la estoy acomodando. De hecho, ahorita la tengo muy diferente a como, la, a como la están viendo en pantalla. Pero ya tenemos aquí incluso la fortaleza que hablamos en el video pasado, que es un nuevo aditamento que acaba de poner... Bueno, no tiene mucho tiempo que, que puso este, domi, los creadores de Domination. Vamos a, a ir a guerra. Vamos a ir a alguna guerrita. En este caso va a ser, nos topamos con un chino Disculpen Con un chino que pues también es de la edad de pólvora Como nosotros, perdón, edad de la ilustración Francia Es Francia No, perdón, es chino, es chino, es chino, sí, sí, sí Ahorita van a ver Lo que pasa es que todavía estoy buscando Aquí ustedes pueden ver cómo, Este Uno puede elegir a la nación que atacar No necesariamente el primero que te pongan vas a atacar porque gracias a que en ese botón verde que ustedes ven en pantalla eh, a ver si ahorita sale eh, que dice 300 oros son los que pagamos, aquí lo está, siguiente eh, botón verde ese es el que el que nos ayuda a seleccionar otro adversario si sí, no nos conviene esto es muy importante porque si eres novato y no sabías este este detalle, esto te evitará tener que estar eh, atacando al primero que se te venga en gana y así puedes ver, este visualizar qué nación atacar, de hecho te dan como unos 30 segundos para visualizar el mapa que quieres atacar y o si no, si no no te conviene y eliges otro, otra nación que atacar en esta, ah ok, no fue chino, fue un ja, este, japonés, sí lo estaba confundiendo fue un japonés que ataqué. pero de la edad de la ilustración entonces estoy atacando como ven a rivales de mayor nivel en este caso un nivel más arriba de lo que es mi nación aquí usualmente despliego las tropas todas juntas para poder obtener la, el beneficio del escudo amarillo que ustedes ven que es una táctica de guerra se las pongo a, la, a todo lo, lo mayor posible de mis tropas y e inmediatamente eh, ataco. Este y aquí y ustedes ven una, un engrane como roto azul, ¿verdad? ¿no? Con una, una chispeante luz azul blanca. Eh, el icono. Pues esa es una táctica de, de sabotaje. Se llama. Aquí en este caso lo puse a la este. al cañón y a la. Cómo se llama esta bueno, esta torre torre cañonera o torre de cañón que más que nada esos destruyen tropas pesadas están diseñados para destruir tropas pesadas por lo cual son muy vulnerables a las tropas este, en grandes cantidades aunque de menor eh, HP o salud en este caso ya llevamos una estrella ya le destruimos más del 50% a nuestro enemigo y ahorita vamos a destruir el centro urbano, que es otra medalla que nos dan. Pero, pues, lamentablemente hasta aquí nada más hicimos tres medallas. Ahorita van a ver. Porque se nos acabó. Se nos acabó el escudo. Siguieron viniendo <tose> tropas, este, caballería más que nada. Y aquí el cañón, como ven, aquí el cañón nos acabó. Nos acabó a nuestros soldados de a pie, nuestros... A nuestras tropas este, de infantería Y aquí, aquí el tanque quedó a merced de una torre de balista Bueno, una torre de cañón, perdón Bueno, es que en un principio son torres de balista Luego se llaman torres de cañón o algo así, no me acuerdo De hecho, está al principio del video ahí cuando dice Y ahí está, nada más tres, espero que les haya gustado y nos vemos